En las costas de, de Mallorca estoy filmando la, las playas de ah, Mallorca. No, no, no. A ver, Jorge, ¿cómo se llama? Asforadada, que significa la perforada. Tiene, tomó huevo así, la compraste al ¿qué? y. No sé, y desde ese entonces pertenece a esta familia. Creo que ese agua es hiper transparente, se ve desde acá. El equipo de mendigos ha encontrado un nuevo artefacto. Mm. Mará, ese es el timer. timer es, creo que, es lo único que no funciona. Estamos acá en Mallorca con Ger. nos va a mostrar todas las cosas que se encontró deambulando por las calles. Es? Arrancamos por acá. Una silla. Una silla, una silla. una silla. Perfecta. Otra silla. Otra silla. Otra más. Dos sillas. Una alfombra. Una alfombra. Tres sillas eh, Vamos Pará, el sillón este, claro. El sillón el el, Un sillón Funciona No tiene un rasguño El, el equipito que funciona <risa> Un, el un equipo de radio, de radio que funciona Perfecto Tiene acá hasta la ficha Tiene la ficha para enchufarle El colchón Que bueno El colchón para la gente <risa> La luz La luz anda perfecto el sofá la mesadita esa que sostiene el cadenco esta mesita. esta esta sillita la silla esta maderita <ríe> aquellas dos aquellas dos esta que no sabemos cómo que pero algo va a servir. en algún momento la estructura la estructura aquella no ah la estructura <ríe> la mesita aquella aquella Esa. bueno el ventilador y la mesita de luz que están en pieza pisaje para acá sí. <ríe> otra mesita esta la silla aquella también de director cuatro sillas sí. la luz también la luz no va a la compré <ríe> silla <ríe> otra <ríe> silla boludo y bueno un montón de cosas las de afuera porque Tito está durmiendo bueno. bueno, nada más. Bueno, y ese es el truquito para mueblarte la casa en Mallorca. Espero eh... que te haya gustado. Chao.